Vivimos en tiempos de la posverdad. En las redes sociales se propagan noticias falsas, opiniones que se presentan como hechos en segundos, sin filtro alguno y sin contrastar. Los límites entre la verdad y la mentira se diluyen. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el autor más famoso de noticias falsas en Internet. Casi todos los días publica falsedades. El de Trump es un caso absolutamente fascinante. Está completamente convencido de lo que dice. Sé que rechaza cualquier fundamentación o sistema de verificación externa. Archivos, hechos, imágenes. Dice, yo lo sé porque lo siento así. En política, la mentira y la deshonestidad está a la orden del día. Todos son los mentirosos. El ciudadano común condena la mentira, pero no se comporta mucho mejor. El señor Müller, ciudadano común y corriente de nuestros tiempos, tampoco es absolutamente sincero. Miente todos los días. Cariño, eres hermosísima. Cariño, ¿puedes ayudarme con el vestido? Por supuesto. Oh, despacio. Uh, está muy... Lo sé, me queda muy apretado. ¿Qué dices, cariño? Te queda perfecto. A diferencia de los políticos mentirosos, los falsos cumplidos de Mueller no son engaños maliciosos. ¿Y? ¿Te gusta? Delicioso. Gracias. Si alguien te dice, vengo de la peluquería, ¿te gusta mi corte de pelo? Y tú estás pensando, Dios mío, pero dices, está muy bien. No estás mintiendo realmente. Es una mentira piadosa, porque... No quieres herir la autoestima de la persona. La ciencia las llama mentiras piadosas o prosociales. En ellas se incluyen las convenciones sociales. Buenos días, vecino, ¿cómo está? Buenos días, ¿todo bien? Cierta falta de sinceridad facilita la convivencia y evita conflictos. Hola, jefe, ¿me escucha? Estoy en un embotellamiento. Solo quería avisarle que llegaré más tarde. Adiós. Pero cuando la mentira cubre el fraude, se cruza un límite. Müller, ¿cómo va con las cifras trimestrales? Las estoy preparando. Las necesito esta semana. Aquí Müller le oculta la verdad a su jefe conscientemente por su propio interés. No quiere problemas dejando de lado el hecho de que podría perjudicar a su jefe. Esto no pasa porque sí. En este momento, el cerebro de Müller tiene activado el centro donde se procesan las emociones, en el sistema límbico, especialmente la amígdala. Esta dispara la mala conciencia. Un experimento sobre la mentira realizado por investigadores ingleses muestra que la mala conciencia puede desactivarse. Cuanto más mienten los sujetos del experimento, menos reacciona la amígdala. Mentir es inmoral. Eso es consenso en todas las culturas del mundo. Y sin embargo, todos mienten al menos dos veces al día. ¿Es la mentira un antiguo legado natural? En las selvas tropicales de Costa Rica se produce a menudo un fenómeno que podría confirmar precisamente eso. En el pariente más próximo a los seres humanos. Un mono advierte a su grupo de un peligro. Los primates se esconden al instante. Un error fatal, porque su congénere los ha engañado. Este ahora se queda con el botín. La amenaza fue solo fingida. Evidentemente, los seres humanos no son la única especie que se aprovecha de los engaños. Los científicos intentan averiguar ahora si los animales son conscientes de la mentira. Para ello realizan pruebas con cerdos cune cune de Nueva Zelanda. Crecen en el Clever Big Lab del Instituto de Investigación Messerly y tienen más similitudes con los seres humanos de lo que nos gustaría. Hay una cita, creo que de Churchill. El gato nos mira desde arriba, el perro desde abajo y el cerdo directamente a los ojos. El genotipo del cerdo es similar al de los humanos, solo uno de los factores que los hace ideales para la investigación. Los cerdos son animales que tienen una red social muy bien desarrollada, se conocen muy bien entre sí, tienen una jerarquía bien definida, está el jefe y los subordinados. También tienen individuos en el grupo con quienes se relacionan más, los amigos y otros con quienes tienen menos relación o que cuando se encuentran se pelean igual que nosotros. Estas científicas quieren saber si los cerdos pueden engañar deliberadamente. Para eso montan tres comederos. Solo en uno de ellos hay comida. Analizamos las estrategias sociales. ¿Qué hace un animal que tiene información? En nuestro caso, ¿dónde hay comida? ¿Qué hace con esa información, por ejemplo, si tiene cerca a un animal de rango superior que podría quitárselo o si hay un animal de una jerarquía más baja que no puede quitárselo? Tres cerdos participan en la prueba. Zampano, el jefe de la piara, Belana, en el escalón más bajo de la jerarquía. Y Zeus, en el rango entre Belana y Zampano. Primero, el cerdo Zeus descubre dónde se halla la comida. el único que recibe la información de dónde encontrar la abundante comida. Después traen a Belana. Esta no sabe dónde está escondida la comida. ¿Seguirá Belana al animal de jerarquía superior? Zeus se dirige inmediatamente al comedero y se da un festín. Belana, en cambio, se aleja enseguida de él y le cede a Zeus el terreno sin luchar. Belana no se atrevería a desafiar a Zeus y reclamar la fuente de alimentos, porque lo conoce y sabe que él tiene una jerarquía mayor y que tiene el privilegio. Marianne Bondrack observa esto a menudo. Para su tesis doctoral, analizó 800 pruebas con 18 animales en colaboración con el biólogo conductual Ludwig Huba de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena. Los animales de baja jerarquía que no tienen información parecen no usar maniobras de engaño en su favor. Pero, ¿qué sucede si el animal de menor rango en la jerarquía tiene la información? Aseu se le enseña nuevamente. Esta vez, sin embargo, el premio se esconde detrás del comedero más a la izquierda. Su competidor, el jefe de la manada, a quien en realidad tendría que darle la prioridad en virtud de la jerarquía. Sin embargo, Zeus parece ser bastante astuto y conduce primero a Zampano en la dirección equivocada. Con la treta, gana tiempo para llegar antes a la comida. Cuando observé el video de Zeus y Zampano por primera vez y vi cómo Zeus de repente tomaba una dirección completamente diferente y además se libraba de Zampano, me parecía imposible. El animal que tiene la información engaña deliberadamente, sin importarle la jerarquía. En esta competencia se produce una carrera armamentista cognitiva, una especie de competencia de inteligencia. La inteligencia de uno obliga al otro a adaptarse. Este desarrolla una nueva estrategia y el primero tiene que volver a comprenderla y desarrollar otra nueva estrategia. Y en este proceso puede ocurrir que los animales realmente desarrollen un tipo especial de inteligencia, una inteligencia social y cultural que no necesitan en un entorno físico estático. Así que la mentira parece ser un legado natural. Los biólogos evolutivos incluso ven en la mentira y el engaño importantes motores para el entrenamiento de la inteligencia humana. El hombre es un simio eternamente mentiroso. El hecho de que además de escondernos detrás del follaje tengamos la capacidad de contar historias falsas nos ha ayudado a engañar a los demás a creer en dioses y tribunales y a luchar juntos. Por lo tanto, la mentira ha sido sin duda un factor que nos ha ayudado enormemente en la evolución.